Te lo anunciábamos antes de ir a la pausa. ¿De qué se trata la ruta del litio? Eh, y para hablar de este tema hemos convocado a César Alilupa, quien es alcalde municipal de Colchacá. Ah, los saludamos. Alcalde, ¿cómo está? Diego Montaño lo saluda. Buenos días. Buenos días. Eh, primero presentarme. Mi nombre es eh, César Alilupa actual alcalde del municipio de Colchaca, un gusto en saludarles, eh, eh, muchas gracias por la entrevista, estoy atento a sus preguntas. Bien, eh, cuéntenos por favor a todo el país de qué se trata este corredor del litio, eh, el mineral más importante del siglo XXI y que Bolivia posee las mayores reservas a nivel mundial, por lo menos las reservas certificadas y calculadas. Eh, quiero aclarar el corredor de litio eh, eh, proyecto carretero asfaltado Uyunito 60 es un sueño anhelado de todos los que habitamos en esta región del sudoeste potosino pues en el año 2000 eh, 1999, perdón, pues ha iniciado eh, ha tenido un estudio de preinversión, la misma por ciertas circunstancias, no ha tenido su efecto positivo. Sin embargo, pues en estos últimos tiempos ha, ha meritado lo que es la actualización de ese estudio. En el año 2019 ha concluido, por consiguiente ahora está vigente, pues se trata de un camino carretero que parte de la ciudad de Uyuni hacia el oeste, hacia la República de Chile consta de ciento doscientos kilómetros de distancia pues hemos hecho las gestiones a nivel de región de provincia de municipio eh, quiero aclarar que estamos en carrera es de conocimiento de la gobernación es de conocimiento también del eh, presidente del nivel central nuestro hermano luis arce pues eh, queremos consolidarlo por lo mismo pues en la medida que ha ido transcurriendo el tiempo dos décadas y un poco más con seguridad, pues las nuevas generaciones desconocen de pronto este proyecto. Por consiguiente, hoy en la mañana aquí en Uyuni, a partir de las nueve y media, vamos a hacer la socialización de todo lo que corresponde a este proyecto caminero eh, asfaltado Uyuni-Hito 60, denominado Corredor de Litio. Bueno, y justamente... Va, lo que pretenden con este corredor es conectar a ese famoso triángulo de litio. ¿no? En los, entre la República Argentina, la República de Chile y el, y el Estado Plurinacional de Bolivia están las mayores reservas de litio del mundo y justamente este corredor, el proyecto que usted bien mencionaba eh, surge desde 1999, es para poder llegar ...tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico... ...esto para las exportaciones de litio, justamente. Sí, definitivamente. Eh, eso es la intención, eh, conectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico... ...donde eh, van a ser eh, tomados en cuenta lo que es la República de Brasil... ...Paraguay, Argentina, Bolivia... Y la República de Chile. Consideramos y estamos seguros porque reúne las condiciones técnicas, va a ser un corredor que va a ser de mucha importancia, que en concreto, pues, ahora que tenemos la gran esperanza en el tema de la explotación y la industrialización del litio y sus derivados, pues, con seguridad, esta carretera va a facilitar en cuanto a lo que es a, a distancia, con lo que se ahorrará el tiempo, pues y menor inversión y mayores utilidades. Al margen de aquello también como región, como departamento, podremos sacar el provecho pues, en, en exportar también nuestros productos, como ser eh, provenientes de los camélidos, de la agricultura y sobre todo también del turismo. Como comprenderá, será un corredor de gran importancia que va a beneficiar a la región, al departamento y a nuestro estado plurinacional de Bolivia. Alcalde, cuando usted habla respecto a los productos que justamente están trabajando y que generan economía, además del turismo, eh, por supuesto, quienes conocemos esa región del país eh, sabemos la magia que es el Salar de Uyuni, las lagunas de colores... Eh, y el desierto, pero lo que quisiera preguntarle es ¿qué se produce en esta región? Eh, hablaba de camélidos, ¿qué otros productos tienen? Sí, definitivamente y quiero particularizar dentro de la provincia de Norlipes, en el municipio de Colchacá está estructurado en, en tres zonas. La zona sur tiene un potencial enorme en el tema de camélidos pues obviamente que necesita trabajarlo aún todavía. En la zona central está la minería donde incluye lo que es la minera San Cristóbal. Y pues ahora, le repito una vez más, es el tema eh, referente al litio. Y en la zona norte, prácticamente en la capital de la provincia Colchacá, está pues el potencial turístico. Y con seguridad, eh, aperturado este... Camino es del corredor del litio, pues va a facilitar y va a progresar, va a permitir el desarrollo de, estos, uh, de estas ramas que le acabo de mencionar. Bien, alcalde, mencionaba actividades. Hoy, a partir de las nueve y media, nuevamente la convocatoria, ¿cómo podemos acompañar quienes estamos eh, fuera de la región, diríamos, en otros departamentos? ¿Cómo podemos acompañar las actividades que van a realizar hoy? Sí, sí. Eh... Reiterarle mi agradecimiento, eh, el objetivo también es eh, difundir, hacer conocer a través de los medios de comunicación, las redes sociales, pues eh, la socialización de este proyecto, de manera que pues a nivel de provincia, región, departamento, podamos empoderarnos de este proyecto considerando su importancia. Es así que reitero una vez más la invitación a la sociedad, Hemos eh, cursado documentación a las diferentes autoridades del departamento y a nivel nacional también para que nos puedan acompañar. Y reitero una vez más el objetivo de esta actividad de hoy día es hacer conocer, actualizar en la información a través de esta socialización a todo lo que es la ciudadanía de los que habitamos en la región del sudoeste potosino, pues de manera que conozcan los detalles en qué consiste, cuál el objetivo y cuál la importancia de este corredor de litio eh, del camino carretero asfaltado Uyuni-Hito 60. Eso es el objetivo y quiero agradecerle también con seguridad, pues este medio de comunicaciones visto a nivel nacional, pues eh, tendrá conocimiento de este evento. Alcalde, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Mucho éxito en eh, la concreción de este proyecto tan importante, no solamente para la región de Los Lipes, en el departamento de Potosí, sino para todo nuestro país. Muchas gracias, alcalde. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Pues nuevamente le el saludo. Tenga un buen día. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros César Ali Lupa, alcalde municipal de Colchacá, en el departamento de Potosí, hablando acerca de la ruta del litio, este proyecto. Anhelado este corredor bioceánico para justamente las exportaciones de litio, eh, pero también para fomentar el turismo y también las exportaciones de la producción de camélidos, de la producción de quinoa y otros derivados.